hermanos, siéntese por favor nosotros alabamos al Señor siéntese en hermanas, hermanos ven sentarse, pues nos sentimos muy contentos de estar acá en este lugar una vez más agradecemos la gentileza del pastor, de la iglesia nos sentimos como en casa nos sentimos como en casa amén gloria a Jesús Dios está aquí en este lugar ¿No te lo creen? Su presencia es indudable Saltamos, danzamos para Él Cantamos para Él Lo adoramos a Él Y, y ya, ya hemos leído la palabra Voy a predicarlo a la mañana que lo prediqué Ya lo voy a predicar Y quiero cantar una canción por ahí ¿Dónde está la letra bueno, una canción Que luego pues, quiero que usted me pegue en la partecita fuerte Una canción preciosa Veníamos en el auto de Gini Y Dios me habló aquí Vamos a ver si puedo cantarlo Quiero que miren la letra, que escuche la letra por favor Pista por favor En medio del dolor La duda me acorrala Y la tribulación Se burla en mi cara Espada es su palabra, y yo levanto mis manos y le entrego todo porque me han liberado. Levanto mis manos y le entrego todo porque me han salvado Estaba el liceo enfermo segundo de Reyes 13.14. Voy a predicar corto, no voy a predicar mucho. De la enfermedad de que murió y descendió a él Joven de Israel.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 entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, andar cinco o seis golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Si Cierra sus ojos un segundo Señor, tú estás aquí Tú estás aquí Jesús podemos sentirte en real, tu presencia es fresca suave en esta casa pedimos Señor que tú gratis y corazones necesitados de una palabra mía ¿no? aquí estamos Señor dispuestos a hablar solo lo que tú quieres que hablemos solo me comprometo a hablar lo que tú quieras hablar para este pueblo Padre en el nombre de Jesús Amén en cuanto se Jesús Personaje que tocaba el violín y que era muy extraño y otros decían que al tocar el violín las notas eran como sobrenaturales que salían limpiamente de su violín y tenía un sonido diferente y por eso nadie quería perder la oportunidad de ver ese espectáculo de ese hombre cierta noche el palco de un auditorio estaba repleto de admiradores y estaba preparado para recibirlo la orquesta entró, aplaudida y al salir el director también fue ovacionado pero cuando la figura del violinista salió la gente surgió, la gente triunfante deliró viendo a un hombre llamado Paganini, Paganini Violinista más virtuoso que ha asistido en la historia Colocó su violín en posición Y lo que se escuchó entonces fue un indescriptible Breves y semibreves Notas fusas, semifusas, corcheas, semicorcheas Y parece que el violín tenía alas para volar con el toque de su dedo. De repente un sonido extraño Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompió El director paró, la orquesta paró El público paró, pero Paganini no paró Mirando su partitura, continuó arrancando sonidos deliciosos de un violín que estaba en problemas. El director y la orquesta siguieron exaltados tocando. Antes de que el público se serenara, otro sonido perturbador se escuchó ¡pah! y era otra cuerda del violín que se había reventado. El director paró, la orquesta paró, la gente paró. Paganini no se detuvo con dos cuerdas, Rotas. Como si nada hubiese sucedido, él olvidó las dificultades que tenía y avanzó sacando sonido de lo imposible. El director de la orquesta está impresionado y volvieron a tocar, pero el público no podría imaginar lo que estaba por suceder. Todas las personas estaban atónitas y de repente una tercera cuerda del violín ¡pam! se rompió. El director se paralizó. La orquesta se detuvo. La respiración del público se contuvo pero Paganini continuó como si fuese un contorsionista musical arrancando sonido de una única cuerda que sobraba del violín destruido ninguna sola nota musical fue olvidada el director se anima, la orquesta se motiva el, pueblo, el público pasa de, del silencio y de la tristeza a, a la euforia de inercia al del delirio Paganini alcanzó entonces la gloria como el hombre más importante a nivel profesional que tocó un violín. Esto a mí me deja unas reflexiones profundas. Porque hay momentos en la vida cuando las cosas se complican. ¿O no? Ah, solamente yo que me complico. Los otros son de Marte, de Júpiter, de Venus. He dicho que a veces la vida se complica. No. La vida se complica. Y cuando se complica la vida, la intención de la gente es que? Detenerse. Tengo el plan, detengo el propósito. Tengo el anhelo porque se están complicando las cosas. Pero el Espíritu Santo a su iglesia la desafía a seguir. Pase lo que pase, se rompan las puertas. La iglesia tiene que seguir adelante y avanzando. ¿Cuántos hablaban al Señor? Y quiero dejarle una verdad a usted que está aquí. Siéntese, por favor. Las crisis en la vida son determinantes. Las crisis en la vida son determinantes pastor no entiendo su teología las crisis en la vida son importantes no, no lo entiendo pastor sabe que las crisis revelan lo que hay en usted bueno solo en mí. las crisis revelan lo que hay en el hombre solo que las crisis del interior del alma, del estado interno del alma Dios las usa para traer victorias. Cuando han perdido la batalla muchos, Dios levanta a alguien en medio de una crisis para traer una victoria. Díganle, se está calentando la iglesia, dígale alguien, se está calentando. Se está calentando esto. Aleluya, aleluya. Vamos a marcar hoy un límite al enemigo de derrota. Y vamos a romper los límites a la victoria. Encontramos a un rey desesperado y un profeta enfermo. Estaba próximo a con el Señor ya. Pero Jodás llega con una enfermedad mayor Porque hay enfermedades físicas difíciles Pero la, más, la enfermedad más terrible Un poco más abajo La enfermedad más terrible es la interna ¿Qué te entiendo? La enfermedad más difícil no es la externa ¿no? Pero el problema es cuando alguien está enfermo ¿no? ¿Entiendes? Cuando pasa el tiempo y usted sigue enfermo cuando pasan los días Usted sigue enfermo Y nada puede solucionar Lo que usted tiene por dentro Ni nada puede traer Lo que tiene usted por dentro Nadie puede saberlo Jehová le dijo Al mediatán Que en un cocodrilo me como de aquí hasta allá No me entra ni aire Por sus aletas Y aunque el hombre se esconda Hasta allá yo llegaré A revisar Lo profundo del corazón Y lo profundo del alma. Para realizar, ¿Alguien, alaba al señor? Alguien alaba al Señor. Yo he encontrado gente que está pasando situaciones terribles. un cáncer, por ejemplo. Por ahí hay un pastor que pasa en esos. Cantante famoso que respeto. Y llega la gente que administra y quien le sale ministrando. Ese señor Julio Melgar Llega la gente que administra y quien administra antes. Porque la enfermedad exterior no es tan fuerte como la interna bendito es el Señor aleluya porque el que tiene está sano por dentro puede ministrar aunque está enfermo el que está sano por dentro puede dar vida aunque esté ya para irse al cielo el que está sano por dentro puede dar vida al que está muerto por el diablo está lleno de miedo porque es que el diablo lo quiere matar y destrozar por ahí hace y está deprimido se su, su enferma emocionalmente me voy a morir van a matar el pueblo pero a ¿dónde está? ¿dónde está el poder? ¿dónde está la victoria del Dios de orar? estaba desesperado y el viejo está allí en el liceo un viejo ya a punto de irse al cielo pero con vida con vida del Espíritu Pero con la gloria por dentro El viejo está allí, el profeta Pero tiene la unción todavía Tiene la gloria por dentro Tiene fuego en los huesos, Tiene unción en los huesos, Tiene la vida del Espíritu Tiene poder de Dios Para ministrar Esto no lo marcan los años, mi Mientras más años, más unción Mientras más años, más gloria Mientras más años, más unción, más poder Más fuego de Dios, ¡esto no se puede Encuentra a Joás, el rey tembloroso, tiene todo un ejército y temblando, y el viejo profeta allá, observando el tembloroso, tiene ejércitos con miedo, tiene príncipes y está miedoso, tiene el pueblo detrás y está miedoso, y el viejo allá tentado conocía a Dios y que conocía la fuerza de Dios porque cuando uno conoce a Dios la crisis de otro no lo daña ¿Qué está entendiendo? cuando uno conoce a Dios el Dios de Eliseo el Dios de Elías el Dios de poder pase lo que pase uno tiene Pero lleno de Dios Lo mira Y llega a Jodás y le dice Padre mío Carro de Israel Y su gente Vía caballo El rey por un momento No ve a un anciano tirado allí El hombre vio Que los carros del Dios de Israel Estaban alrededor de él. Que los ángeles Estaban Oh! le va a dar una orientación. En el momento que uno no necesita hablar, usted tiene que recibir una orientación. Y el Espíritu de Dios va a orientar. Porque vamos a aplastar el pueblo asirio. Veo algunos temblando, no los veo llenos de autoridad. Veo algunos temblando, no lo veo lleno de autoridad. No lo veo lleno de gloria. no veo, no veo, no veo, no veo la longitud. del guerrero, que hoy va a aplastar la cabeza del infierno. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hay momentos que necesitamos una palabra. es un maldito que había otro